Seleccionan con el número 10, Eliezer Álvarez. Bueno, José Luis, yo te lo decía ahora. Y no fue que nadie me lo dijo. Ah, bueno. Sino que se podría pensar. Se podría pensar, ¿verdad? <risa> Pero te decía, Eliezer Álvarez, uno de los jugadores de más ofensiva es. de este draft. Infielder de los Cardenales de San Luis. Que es de Santiago. Y terminó con un promedio de 323, ahora en clase A, con 36 dobles. Y 36 bases robadas. Quiere decir que aparte de que puede conectar extra bases, también puede robar. Gracias, José Luis. Y bueno, ahora me encuentro con José Gómez, director de operaciones de béisbol de los campeones nacionales Leones del Escogido. José, la selección de Eliezer, por encima de algunos jugadores que podrían ser de poder. Bueno, yo creo que Eliezer encaja dentro de un jugador que es escaso en la liga. Un jugador bateador zurdo, de buen contacto, que aparte puede tomar boletos, un tipo que se puede envasar. Y yo creo que principalmente por esas características y por los buenos reportes que recibimos sobre su habilidad de batear, fue que decidimos eh, elegir a Eliezer. Tuve la oportunidad de ver en juego a Eliezer hace un par de semanas y la verdad es que su juego explosivo... Imprime esa chispa A cualquier line up, puede batear Incluso en el medio de la alineación Tiene un físico esbelto, así que también la, la velocidad Es parte de su juego, así que la primera Selección de los leones, el prospecto De los cardenales de San Luis, el Álvarez Seguimos con más Y vamos a la continuación